Bien, el siguiente candidato en someterse al fogueo de la comunidad será Raúl Rollo Fraguas. Buenas tardes. Eh, una de las preguntas es por qué la red ciudadana partido X y pensando mucho en cómo explicando, creo que la única manera en la que se lo puedo contar a los demás es explicando las razones eh, por las cuales yo personalmente eh, me involucré en este proyecto y trabajo y confío en este proyecto. Eh, yo pertenezco al equipo de desarrollo, entonces lo he conocido desde un momento muy temprano y desde entonces he estado convencido cada día más de que, de que era un proyecto sólido y viable eh, yo he hecho muchas cosas en mi vida, eh, pero creo que como mucha gente que ha tenido la oportunidad de vivir en, en los 2010s eh, hay un acontecimiento que me marcó profundamente, que fue eh, ese momento que es el 15M, eh, en el que yo, part o sea, yo participé organizando la manifestación en mi ciudad, eh, también par eh, participé en, la, en las acampadas y después he seguido eh, trabajando en las líneas que se abrieron ahí. O sea, para mí es un acontecimiento en el cual no solo era la expresión del malestar de una sociedad, sino también un momento en que una mayoría social expresaba eh, las líneas de fuerza, eh, las soluciones, las esperanzas y las aspiraciones que teníamos para arreglar estos problemas y para mí estas líneas de fuerza eh, son las líneas básicas que articulan eh, lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer. Eh, entonces, eh, cuando conocí a la gente que empezaba con el proyecto, eh, realmente me convenció porque eso que me estaban proponiendo era la propuesta más consistente y potente eh, con el plan mejor preparado para abordar ese reto histórico, que tristemente no solo es un reto, sino una necesidad urgente, de ganar desde la ciudadanía, de ganar desde abajo eh, la batalla institucional a, a la partitocracia. Entonces, eh, yo, por ejemplo, recuerdo que eh, lo que nos sacó a la calle era un lema que decía: No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Eh, es decir, que los déficits institucionales democráticos de la Constitución española eh, nos habían dejado completamente vendidos a los intereses corporativos de una élite corrupta y egoísta eh, y que estamos viviendo un saqueo total como sociedad y como personas. Eh, otro lema que expresaba completamente eh, la, lo que yo sentía y la situación es ese que hemos repetido tantas veces de lo llaman eh, democracia y no lo es. Eh, porque precisamente ahí está la cuestión, eh, porque lo que debería ser el marco de relación colectiva, de lo que es común en nuestras vidas, eh, se ha convertido en un ritual vacío y completamente agónico, un espectáculo teatral desde el cual eh, se nos despoja de nuestra soberanía y nuestro poder colectivo para defendernos de los ataques devastadores que sufrimos. Eh, una conciencia que era al mismo tiempo triste y feliz eh, pero, y completamente mayoritaria de que una democracia real, o sea, una democracia con mecanismos fuertes y concretos de participación y control, eh, hubiese hecho que esto no hubiera sucedido. O sea, que el rechazo frontal que hemos mostrado como mayoría social en este país a las medidas de austeridad, a los recortes y al expolio eh, debería traducirse en medidas de gobierno y decisiones políticas. Eh, y por eso eh, la continuación del no somos mercancías en manos de políticos y banqueros es, porque es la respuesta y la solución, eh, democracia real ya. Eh, pero aquí, en esto de democracia real ya, está precisamente el reto más complicado y es también el reto y la profundidad del trabajo que me enamoró y me enamora cada día del proyecto de la red ciudadana del Partido X, que es haber pensado con profundidad y con rigor en dar una respuesta concreta y efectiva a este problema, eh, que tiene la virtud de que es la llave de paso de todos los demás problemas. Es decir, eh, para que la solución que ya están encima de la mesa a todos los demás problemas, eh, tenemos un embudo que es el embudo de una partidocracia y una élite eh, extractiva que se está completamente atrincherada y da la espalda a la ciudadanía y que con, y la democracia nos permitirá abrir esa situación. Eh, en parte porque nos creemos que la soberanía es, un, es el elemento fundamental de, de nuestra construcción como, como sociedad, pero la soberanía no es un derecho abstracto, eh, la soberanía son mecanismos concretos, efectivos y materiales de intervención en la vida política y sin eso simplemente es una excusa y, un, y una pantalla de humo en la cual se esconden las, eh, las decisiones eh, que están en nuestra contra. Eh, pero para mí había todavía, y sigue habiéndolo, otra otro condición, que era el lema de no nos representan. Eh, porque el reto de cómo una ciudadanía puede ganar unas elecciones a la partidocracia eh, no puede pasar eh, por un yo o un nosotros que dice, eh, no, no, que yo sí ahora os represento. Eh, porque hemos aprendido con bastante dolor y a un coste social altísimo, de que no solo se trata de que haya malos gobernantes, sino que una sociedad que carece de estos mecanismos de intervención y control en la gestión pública y política va a estar siempre vendida y sometida al poder de quienes controlan los aparatos políticos y administrativos. Porque esto no va de cambiar las fichas de un tablero que está viejo y sucio, sino de cambiar el propio tablero y las reglas del juego para que los peones dejemos de ser sacrificados en un juego que no es el nuestro y que no corresponde a nuestros intereses. Eh, y si tenemos que hacer una forma partido, porque es el mecanismo más efectivo y más rápido para eh, abrir esta situación, eh, no es porque creamos en, en la forma partido, eh, porque sabemos perfectamente y creemos que es el, eh, los partidos políticos como mecanismos de articulación de la vida pública y de, y de participación política eh, han demostrado su fracaso y son parte del problema. Eh, si hace falta articular un partido, hacía falta... Eh, eh, Pensar y articular formas muy concretas y bastante rigurosas de participación distribuida eh, que diesen a, a esto otra lógica, o, eh, otros códigos, otras prácticas y, y, y para eso otros resultados. Eh, tenemos como cosas muy urgentes que hacer, es una cosa que se repite mucho. Eh, y para eso necesitamos conquistar una democracia, para que, que está al servicio de la ciudadanía y no de sus secuestradores. Eh, para implementar todas las medidas económicas de salida de la crisis, eh, poner al menos freno a esta situación de completo deterioro y despojo de la sociedad. Eh, es nuestro deber eh, conquistar este espacio. Eh, a la pregunta de por qué Europa… Eh, Creo porque vivimos en un mundo globalizado, completamente globalizado y las lógicas económicas, pero también políticas, culturales e incluso nuestras políticas individuales de movimiento dentro del espacio eh, son eh, completamente transnacionales y el mecanismo y la escala mínima para abordar la solución a algunos de nuestros problemas eh, fundamentales, como por ejemplo en el campo económico es el tema de la evasión fiscal, la corrupción, eh, el dumping fiscal entre países, eh, no pueden ser abordados desde la escala eh, de un solo país. Eh, hay un lema que, que dicen los hackers, es que eh, solo, eh, solo no puedes con amigos sí. Y precisamente eh, la escala europea nos ofrece un trampolín, eh, perfecto para abordar eh, eh, colectivamente eh, y con la fuerza necesaria esta serie de reformas. Eh, para eso eh, necesitamos una Europa al servicio de los ciudadanos en la que tenemos que pelear. Eh, en parte… Eh, porque tal como se ha construido Europa hasta hoy, eh, el, la construcción neoliberal de Europa eh, incluía como mecanismos de integración, sobre todo financiera y, y de mercado, pero también mecanismos muy fuertes de separación, de separación fiscal, de separación incluso política eh, y la solución, eh, una solución viable sería como aumentar y trabajar en estos mecanismos de integración eh, que nos permitirían reforzarnos mutuamente. Y por último, y por eso me da un poco de vergüencita, que es el tema de los idiomas, pues tengo que confesar que no es exactamente mi fuerte. Eh, el nivel, mi nivel de comprensión inglés eh, lectora y en una conversación es, es relativamente suficiente como para entenderme con las personas y para leer un texto sin demasiadas dificultades, pero hablando pues no soy muy bueno. Eh, vamos con las preguntas. No todo el mundo tiene que hablar. Tampoco en Europa en... La primera pregunta eh, viene de la web y dice, especialmente para Raúl... ¿Cuál es la posición del Partido X sobre la auditoría de la deuda...? y la posterior adopción de medidas una vez auditada. Eh, uno de nuestros principales problemas como sociedad hoy es la deuda externa, que se ha generado, eh, es, en general el tema de deuda, ni siquiera la deuda externa, que se ha generado eh, básicamente mediante dos mecanismos, que son los mecanismos de rescate bancario, eh, por los cuales la sociedad española ha socializado las pérdidas de las grandes entidades bancarias en quiebra, y a cambio ha tenido que aceptar eh, eh, medidas drásticas de de reducción del gasto público y aceptar eh, compromisos a largo plazo que son fundamentalmente inasumibles y que estrangulan nuestra capacidad de, de recomponernos como sociedad, de realizar las inversiones necesarias en infraestructura, eh, empleo, eh, servicios eh, que necesitamos para eh, no solo tener una calidad de, vi de vida digna, sino para eh, aspirar a salir de este, de este pozo que no hemos cavado nosotros. El otro gran mecanismo de endeudamiento es el déficit tarifario, que son las transferencias de capital a las eléctricas españolas por el déficit tarifario. Y en ambos casos creemos que el mecanismo de auditoría de la deuda es un elemento fundamental para determinar cuáles de estos elementos son elementos justos y cuáles de ellos son el resultado de prácticas eh, irresponsables, eh, corruptas e incluso criminales. Segunda pregunta, viene de Facebook. ¿Cómo podría la red ciudadana tener más fuerza en Europa? La ciudadanía, perdón. ¿Cómo podría la ciudadanía tener más fuerza en Europa? Eh, como ya se ha comentado eh, alguna vez, eh, durante el día de hoy... Eh, Creemos firmemente que nuestros gobernantes, en la medida que no son gobernantes al servicio de la ciudadanía española, sino que tienen, están vendidos a, a intereses eh, que no son los nuestros, eh, no han negociado eh, en Europa eh, la posición eh, que a España le correspondería por su peso en PIB, por su peso eh, demográfico. Entonces, eh, necesitamos eh, ganar aquí... ...para eh, forzar a Europa eh, y reforzar la posición de España... ...y sacar eh, del estrangulamiento al que nos someten algunas políticas. Otra pregunta viene de la web. ¿Cambiarías el estado de bienestar de España? Eh, hay una amiga mía que hace un chiste eh, que me gusta mucho... ...que es en inglés eh, welfare, es bienestar. Dice que en España nunca hemos tenido un welfare, sino que hemos tenido un welfare... Es decir, que el estado del bienestar español, en realidad, eh, comparado con los estándares eh, de lo que normalmente se suele considerar un estado del bienestar, han sido eh, bastante bajitos. Es decir, que las formas de redistribución y de servicios en España eh, ya de antes sufrían algunas carencias eh, fundamentales. Entonces, no es que haya que cambiar el estado del bienestar, sino que hay que adquirir el estado del bienestar eh, que hace posible que la vida de la gente sea digna y buena. Entonces, tenemos que reforzar esos mecanismos, eh, incluso más allá de lo que ya teníamos. Otra pregunta de Facebook. ¿Cómo puede ayudar el Partido X en el caso de no obtener ningún eurodiputado? El Partido X, eh, para mí, pero creo que es lo que estamos haciendo, tiene una parte de trabajo social de composición, pero entre otras cosas y no menos importante, es un laboratorio de experimentación, de prácticas democráticas, de renovación institucional eh, y de cómo eh, y de cómo eso una sociedad eh, eh, puede ganarle a, a la partitocracia unas elecciones. Y todo el trabajo acumulado de investigación, de experimentación, eh, y que vamos a seguir haciendo, eh, no caduca eh, con el hecho de que no exista representación. Una pregunta eh, de la web ¿Cómo potenciarías las pymes y autónomos? Y pide concretamente, ¿Partido X potenciará con estas medidas concretas? Sí, en el plan de emergencia para salir de la crisis, eh, el capítulo de pymes es relativamente tiene un peso relativamente importante. Eh, Algunas de las medidas son... Eh, Facilitar el emprendimiento, básicamente por dos mecanismos, que es eliminar trabas administrativas e impuestos, eh, por ejemplo, el impuesto de autónomos, eh, el, el propio articulado del régimen de autónomos, eh, si alguien no lo sabe, es de pretéritos tiempos del franquismo y, no ha sido, eh, y sigue eh, estando más o menos igual. Eh, evitar el ahogo financiero de las empresas, eh, facilitando que fluya la, la financiación facilitando una figura tan importante en la vida real de las empresas de, de, de los pequeños empresarios y autónomos y emprendedores de este país que es la financiación de proximidad eh, facilitando las eh, regulando las figuras eh, del venture eh, del business angel y del venture capital para eh, facilitar las startups eh. bastante concreto y por último ya eh, cuáles son es, bueno, son dos preguntas, pero ¿cuáles son eh, las competencias que tú podrías aportar? Es decir, tus habilidades y competencias. Y, por otra parte, ¿cómo piensas llegar a la ciudadanía en campaña electoral? Una pregunta muy personal y una pregunta colectiva. Eh, o sea, creo que una de mis capacidades es la polivalencia respecto al trabajo. O sea, al menos en este proyecto y en otros... Eh, está mi capacidad de trabajo y la seriedad con la que trato de acometer lo que hago y también la polivalencia y múltiples saberes y nojos que acumulan que, oh, que acumulan, eh, que puestos al servicio de un trabajo concreto puede dar resultados Me, en parte mi trabajo en la Ciudadano Partido X ha sido así, así. Y respecto a cómo vamos a llegar a la ciudadanía, pues seguir eh, trabajando en la difusión no solo en redes, eh, sino en nuestra presencia mediática y bueno, estamos organizando una gira eh, en cada una de las ciudades del Estado español donde, eh, donde podemos llegar, eh, con presentaciones en la calle, con, con charlas, con exposición de motivos eh, y en eso estamos dejando todo nuestro empeño. Muchas gracias Raúl.